Saludos, soy Israel Banker. En esta hora les traigo un nuevo contenido Nuevo contenido y es de cómo crear, diseñar el logo de Google a nuestra manera tal cual como lo han visto en la portada del video Y vamos a hacerlo en Illustrator Miren cómo es de sencillo Esto no solo les servirá para hacer logo de Google pueden, Les puede servir esta estrategia para otros logos Entonces vamos a darle clic en crear Voy a tomar la opción web aquí y vamos a... Eh, aquí tenemos la mejor opción es esta, me gusta esta porque es bastante amplia, web grande, y vamos a darle clic en crear. Entonces, esa opción nos permite eh, crear un, un elipse bastante amplio para facilitar la vista. Vamos a, a, a desmarcar esta opción aquí. Y vamos a diseñarlo, vamos a ponerlo en un tamaño alto y ancho de en un 88% Listo Un 88% pero sí Vamos a ver aquí Vamos a ponerlo aquí en un 88% O dejémoslo ahí en un 83% no importa Podemos poner más grande es Dependiendo como ustedes quieran Lo voy a dejar en un 8, 95% y 8, 95% ancho y alto Voy a cambiar el, el, el color aquí. Vamos a ponerle otro color aquí. Para facilitar la vista. Listo. Vamos a, a centrarlo. Listo. Aquí ya tenemos la parte más difícil. Ya hemos hecho la parte más difícil. Ahora vamos a tomar en la parte del centro del logo de Google. Vamos a tomar, a crear otro elipse. Lo vamos a poner en un 400 de ancho y alto. 400 ancho y alto. Vamos a ponerlo aquí. Ahí, ahí está en 400, bueno, ahí está bien, no tiene que ser exactamente 400. Voy a cambiarle el color para que me permita visualizarlo con la facilidad. Voy a ponerlo allí y aquí eh, este el, el trazo lo vamos a poner en un 12. Vamos a ponerlo en 15, en 15. Allí está bien y lo vamos a poner blanco, color blanco. Bueno, ya tenemos la parte, ya hemos hecho todo. Ahora lo que hay que hacer es lo siguiente. Lo único que vamos a hacer es vamos a tomar esta herramienta que tiene por nombre herramienta de pluma. La vamos a seleccionar y nos vamos a posicionar aquí en todo el centro del elipse. El vamos a dar clic allí para que se ancle y luego vamos a arrastrar el mouse sin presionar nada. Simplemente lo vamos a arrastrar hasta que nos dé. Miren que ahí en la esquina derecha nos sale la medida, ¿Cierto? Vamos a ponerle un 417 para que nos dé un 410, 417, ahí está bien. Podemos dar clic allí. Vamos a quitar esta opción aquí, vamos a enmarcarla. Y damos clic en escape para que no nos siga uniendo allí. La otra opción, vamos a cogerla, vamos a ponernos aquí a posicionarnos Vamos a ir bajando y cuando nos marque esa línea que sale allí, que ustedes ven una línea diminuta. Ahí, vamos a dar clic allí. Y vamos a, a, a tomar la misma medida. Vamos a ponerlo en 400 y pico. 400. Ahí está en 408. Miren ahí la medida. Luego vamos a clic en escape para ir trazando. Y nos vamos a posicionar aquí este borde. Y miren que ahí nos marcó la misma línea de allá, ¿cierto? Vamos a dar clic allí. Y vamos a tirarnos acá, ¿sí? 407. Ahí está bien. Y vamos a darle clic en escape escape listo ya una vez hecho ello vamos a seleccionar todo vamos a dar clic derecho agrupar una vez que lo hayamos agrupado ahora sí vamos a darle el color que nosotros querramos listo Pero vamos a dar control z a ver qué pasa porque me está marcando estas líneas vamos a darle clic aquí vamos a quitar esto para que no nos dé ese color me estaba pasando ello porque miren que se alcanza a visualizar el color allí bueno entonces una vez hecho ya vamos a seleccionar todo vamos a darle clic en agrupar una vez que lo hayamos hecho vamos a dar clic dentro del el objeto que tenemos aquí el proyecto y vamos a irnos a esta herramienta que está aquí y vamos a seleccionar a seleccionar botes de pintura interactiva damos clic allí y vamos a iniciar a tomar el color de acá primero es el color amarillo, listo vamos a dar clic allí, damos un clic miren cómo quedó, si le sale eh, presionar en sí o en no dan clic en sí, en algunos casos sale ahora vamos a tomar otra vez el color, sigue el rojo damos clic y miren, ahora sigue un color eh, es como un verde oscuro vamos a tomarlo Miren, y en el centro es como tiene, como el logo de Google tiene como un color azul oscuro. No sé si este que esté aquí. Vamos a darle a ver. No, este no nos da. Este, el azul es este. Vamos a poner este que está aquí. Vamos a poner este. Y como pueden ver, ahí tenemos el logo de Google. Ya lo, lo terminamos. Podemos eh, probar otro color aquí en el centro, ese no me está llamando la atención como tal. Podemos poner este, vamos a ver. Y ahí yo creo que está mejor. Tenemos nuestro logo de Google, bastante fácil y sencillo. Y eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido. Y lo otro es que lo pueden exportar, normal, así. Exportar, de esta forma en escritorio lo pueden poner. Y miren que aquí lo tenemos. Lo podemos ejecutar y miren cómo ha quedado nuestro logo. De eh, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.